Drone Vine aquí con DJI Para probar el tema de zonas restringidas Y no hubo ningún problema, me lo avisó, le di ok Como que estaba de acuerdo y sabía dónde estaba Y... Y nada, hice el vuelo, hice el video Y todo bien Funcionó perfectamente, no me estuvo dando más información Que era lo que cansaba antaño de DJI Era que estaba totalmente mandando información, información, información Y no dejaba volar Voló, perfecto. Este micrófono ayer me falló. Vamos a ver si hoy va bien. Estaba desfasada la imagen del audio, pero no sé qué pasó. Eh, se me puso en un momento la pantalla negra después de hacer una foto esférica. Estoy teniendo algún tema con las fotos esféricas. No sé si es el dron o es el teléfono. Sigo experimentando. Y cambié baterías y volví a tener la pantalla. No hubo ningún inconveniente. Así que nada, poco más que decir. Disfruten de las vistas. Para los que viven en Ciudad... Y no tienen costa y los demás, bueno, lo que sea. Mira. Macandina. Honor. Aquí estoy con tu drone game. Ahí se esconde, pues medio escondedor. Y ahí vamos, a tomar sol, que hoy el día está lindo. Tu drone.